Breaking news Los menas reciben más de 800 euros de paga al mes El gobierno prefiere proteger a los que vienen de fuera Que a sus mayores Los cuales han trabajado duro por levantar al país Mira lo que me ha llegado Pues mírale cómo se lo pasa Calla, calla ¡No son 900 euros! ¡Son 4.700! Mira, con copas. Y nosotros aquí con cervezas. ¡No hay derecho! Chicos, ¿no os parece que os estéis pasando un poco? Yo también soy inmigrante y a mí me aceptéis tal como soy. Ya, pero tú no eres como ellos. Tú tienes estudios de educación. Yusef tiene 22 años. Estuve en centro de menores titulados. Trabajan en Huelva en el campo 7 horas al día por 41 euros. Viven en un baracón de obra en el invernadero. En Zaira, de 19 años, vino a España sin familia. Y estuvo en un centro con otros jóvenes adolescentes. Manda casi todo el sueldo que gana. Con ese dinero intenta ayudar a sobrevivir a sus padres y a sus siete hermanos. A mí ya es más de edad. Llegó hace cuatro años desde Marruecos. Eh, Al cumplir los 18 tuvo que dejar el centro en el que estaba acogido. Estuvo trabajando un mes y medio sin papeles en un restaurante donde plegaba patos. Nala. Llegó sola desde Senegal en busca de un futuro mejor y estuvo en una casa de acogida. Ahora tiene 20 años y trabaja de cocinera en un restaurante. Hay día que hace 10 o 12 horas sin ningún descanso. Su sueño es estudiar y mudarse a Francia, donde también tiene familia.